En este mes de Halloween, Almacenes Jeff yep te trae las mejores promociones en disfraces y dulcería. Paquete de dulces y frunas Aldor con el 10% de descuentos. Paquete de dulces marca Ítalo con el 10% de descuento. Paquete de dulces marca Colombina también con el 10% de descuento. Todo esto y más en la semana encantada de Almacenes Jeff. Yep, sus mejores compras.